Jejeje ¿Eh? ah, es Halloween. Vamos a llamar bien, hijito. ¡Ey! Tenía algo. Vamos a ver quién me envió este pide. Ah, ja, ja, Muy chistoso, hijo de puta. ¿Qué tal? La gran pu. Vamos por qué. No, bueno, ya vamos a. Jejejejeje. Je, je, je, je. Ahora que estoy solito y que nadie me está acompañando, buscaré porno. Ejejejeje, vamos, ¿en serio? Bueno, ¿qué querés que haga, vencidito de mamá? ¿Qué querés? Ey, es Halloween, oh, ¿en serio? ¡Ira por ahí, enseguida Ok, ahora creeper Ajá, esos nueve son muy graciosos Ajá, qué gracioso es ¿Es para qué? ¿Qué querés? Es Halloween, oh, ¿en serio? Mira ahí al tiro Mucho más <risa> oh, hola chicos. Vamos a ver si hay casas que nos dan dulces. Eh, eh, mejor dicho, casas que tienen un jarrón de dulces. Sí. Más tarde. Miren, por ahí hay una casa con un jarrón de dulces. Vamos a investigarla y sacarle los dulces. <risa> Toma uno, por favor. De ja, seguro no le molesta, era que tomemos uno. Total, ¿Qué es lo peor que podría pasar? Dos minutos después. Malditos bastardos, que no saben que tienen que salir con mascarilla cuando vengan a buscar dulces? Ahora os voy a contaminar, malditos bastardos, caras de trasero. Oigan, chicos, les tengo que revelar un secreto. ¿Qué secreto? Está bien. En verdad, no soy una estrella, en verdad, yo soy... ¡Bravo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja,